bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura de inglés general 1 en la que vamos a tratar el tema giving directions o dar direcciones para ello nos vamos a ayudar de algunas preposiciones y frases que nos ayudan a dar la dirección o la ubicación de algunos lugares o cosas para ello vamos a utilizar por ejemplo la preposición on que nos eh, dice en o dónde está ubicado eh, alguna cosa o lugar, ¿sí? Eh, por ejemplo, tenemos The School is on Fifth Street, ¿sí? La escuela está en la calle número 5, ¿sí? Entonces, la preposición on que nos denota en, ¿sí? Eh, nos da la ubicación de algún lugar o cosa. También nos podemos ayudar de la frase on the corner of, ¿sí? que nos indica en la esquina de. ¿sí? Tenemos un ejemplo, The Bank is on the corner of Main Street and First Avenue. ¿sí? El banco está ubicado en la esquina de eh, Main Street, la calle principal y la avenida primera. Asimismo tenemos el el uso de otras preposiciones por ejemplo between si nos fijamos en la imagen el gato está entre eh, los perros ¿sí? utilizamos la preposición between para indicar entre ¿sí? the cat is between the dogs asimismo tenemos el uso de next to que nos dice al lado de por ejemplo the bottle is next to the glass si la botella está al, a un lado del vaso asimismo tenemos across from que nos indica al otro lado de o enfrente de por ejemplo the bank is across from the post office el banco está al otro lado de la oficina postal ahora bien cuando queremos hacer preguntas eh, para que nos indiquen dónde está ubicado determinado lugar o cosa, vamos a utilizar la frase where is. ¿Sí? ¿Dónde está? En este ejemplo tenemos where is the post office, dónde está la oficina postal y he, he puesto algunos ejemplos de cómo responder a la misma. Por ejemplo, it is on Main Street. It is se refiere a la oficina postal. ¿ya? Esta está en la calle principal. It is on Main Street. Aquí utilizamos la preposición on. Tenemos diferentes maneras de responder a estas preguntas de acuerdo a cómo utilicemos las frases que hemos eh, estudiado en esta tutoría. Por ejemplo, it is across from the bank. Está al otro lado del banco. También tenemos el uso de on the corner of en la esquina de y decimos it is on the corner of first street and clark avenue ¿Sí? también podemos decir the post office is on the corner of first avenue first street and clark avenue a continuación tenemos más ejemplos por ejemplo where is the drugstore dónde está la farmacia y asimismo algunas formas de contestar de acuerdo al uso de las preposiciones o frases que hemos estudiado podemos decir it is on clark avenue está en la avenida clark eh, the drugstore la farmacia is across from the park the drugstore is across from the park al otro lado del parque o al lado del banco en este caso it is next to the bank y finalmente un ejemplo más tenemos Where is the library? ¿Dónde está la biblioteca? Y asimismo podemos responder de distintas maneras. It is next to the post office. Está a un lado o al lado de la oficina postal. It is on Grant Avenue. Está en la calle, en la avenida Grant. O es, eh, utilizamos between en este caso. It is between the hospital and de post office está entre el, la, el hospital y la oficina postal bien espero que esta tutorial haya sido de su ayuda y espero verlos en una próxima oportunidad muchas gracias